Como es que no vas a ser mía? Espera, ¿no te acuerdas de mí? Soy Roberto No, la verdad, no, no, no recuerdo quién eres y... En la cafetería, te envié un postre Ah, qué torpe, discúlpame, por favor Sí, sí te recuerdo, pero te ves diferente Muchas gracias eh, Sabes, ese día me quedé con ganas de conocerte bien No sé si tengas tiempo y podamos charlar un día de esto Pásame tu número. Claro, por supuesto. Sí. sí. Bueno, muchas gracias. A ver. 096-874-2032. Listo. <risa> y por supuesto. <risa> qué pena que es, Corte. Mi nombre es Julie. Julie. Gusta, Julie. Uh -huh, igual. Uh -huh. Bye. Hasta luego, nos vemos. Alberto, me encanta verte. Gracias por la invitación, sabes, no te has sacado de mi mente desde que te vi. qué vergüenza estaba un poco sudada. Yo sí estoy sorprendido de que hayas aceptado esta invitación, la verdad. Ay, pues la verdad quería verte, no sé, llamas mi atención, no sé, discúlpame y qué estaba leyendo. Eh, tener este tipo de conversaciones también. ¿Y qué más te gusta? Porque a mí me encantan los hombres inteligentes, me encantan los hombres que leen, que le gustan los animales, que le gustan los niños en especial. ¿Es en serio? Pues prácticamente yo soy así, me gusta todo lo que dijiste y no salgo mucho, la verdad, soy... Estoy muy tranquilo. Y que invitas a muchas chicas así como me mí. Oh, <ríe> Ay, espera, espera, espera. Tranquila, tranquila.